Thank you. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, se escucha. Ok. Disculpen este la tardanza, pero este, no sé, ahorita, este, pues ayer estaba funcionando bien el PDF y ahorita no me estaba dejando este compilar este... Bueno, no compilar este ayer en la mañana este, todavía estuve modificando este, a ciertos archivos textos pero ahorita que prendí la compu no me dejaba abrir los PDFs entonces ese fue el problema que estaba sufriendo y aparte cuando lo, cuando lo abría este, me trababa la computadora no por eso la reinicié varias veces bueno, la solución que le encontré es hacer el PDF un déjà vu El, el déjà vu es, un, ¿cómo se llama? es un formato similar al del pdf pero es más este, compacto ¿no? muchos libros de matemáticas están en déjà vu. y para abrir un déjà vu nada más necesitan bajar en windows win vu. es gratuito, se los recomiendo y ahí pueden ver arriba este, varios libros que estoy consultando no entonces bueno las disculpen y empezamos con la clase entonces empiezo a grabar Quiero dejar grabar. Uh -huh. Listo, ya empezó a grabar. Como que anda atontada este, la computadora. Entonces tengo que tener cuidado porque los comandos son al revés. Si, si lo quiero hacer este, chiquito se hace grande y si lo quiero hacer grande se hace chiquito. Pues ayer estuvimos viendo lo de las ramas del logaritmo. Para definirlo como una función de tal manera que fuera... Bueno, que tuviera, que fuera la inversa de la exponencial. Estaba revisando las notas y ya habían visto las ramas del argumento. Normalmente, pues las ramas del logaritmo no es más que usar las ramas del, del argumento. Y bueno, hacer el producto cartesiano por todos los reales, ¿no? Les digo que, bueno, no son las únicas ramas del logaritmo que existen. Existen otras formas de, de definir el codominio del logaritmo, ¿no? Pero para eso este, vamos a necesitar un poquito más de herramienta y lo vamos a ver después. ¿Vale? Bueno. Entonces, eh, vamos paso por paso, ¿no? Y nosotros ya pudimos definir logaritmo. Ya pudimos definir exponencial. Y una pregunta natural es, pues si ya pudimos definir exponencial. El eh, exponencial es un, elevar un número real. El número E es un número real. Lo pudimos elevar a un número complejo. Entonces, el siguiente paso sería poder agarrar un número complejo y elevarlo a un número complejo. Es decir darle sentido a esta expresión. Si Z y W son números complejos, ¿qué sentido tendría Z a la W? Entonces, pues para hacer eso, pues nos regresamos un poquito y vemos que nosotros ya tenemos Z a la N, ¿no? Pero Z a la N, podemos ver que yo puedo sustituir Z por E a la logaritmo natural de Z este logaritmo natural ya en el sentido complejo, ¿no? Estoy pensando en un n natural. Pero, pues, por leyes de exponenciales, esto es e a la n veces logaritmo natural de z. Entonces, una manera intuitiva o, bueno, natural de extender esta definición es que z a la w sea e a la w por logaritmo natural de Z. Logaritmo natural de Z nos da un complejo, y W es un complejo, producto de complejos es un complejo, entonces estamos elevando E a un complejo. Y ya sabemos elevar E a un complejo. Entonces aquí no, no hay mayor problema. ¿Sí se entiende la definición? Pero si quieren lo estamos haciendo un poco de forma artificial, pero vamos a ver que nuestra definición cumple todo lo que queramos ¿no? vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a calcular i a la i ¿no? entonces por esta definición i a la i, sería e a la i por logaritmo natural de i pero el logaritmo natural de i es como habíamos visto vamos este primero como es logaritmo natural de un complejo como no estamos diciendo quién es el, este, la rama pues vamos a considerar que es la rama t 0 ¿no? Entonces, logaritmo natural de i es logaritmo lo haciendo, del valor absoluto de i más y veces el argumento de i el valor absoluto, o sea, la norma de i es 1, ¿no? Pues el logaritmo de 1 es 0. Y por el otro lado tenemos el argumento de i, que es el vector 0,1 pensado en R2. Entonces el vector 0,1 pensado en R2 tiene argumento pi medios. Entonces esto es i por 0 más i pi medios. Entonces, multiplico i por i, que me da menos 1, menos entonces me queda e a la menos 2, e a la menos pi medios, ¿no? Entonces, i a la i es e a la menos pi medios. Curiosamente, i a la i es un número real, ¿no? No necesariamente nos tiene que quedar un número real. Y bueno, aquí les escribí, aquí como no estoy diciendo, estoy considerando que la rama que vamos a considerar es t cero, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tomar de 0 hubiera tomado cualquier pk? Ah, bueno, pues aquí no hay mayor problema porque los argumentos, este, cual, cualesquiera dos argumentos, o sea, cualesquiera dos ramas, ya vimos que difieren en 2 pica Como difieren en 2 pica pues realmente cualquier otra solución sería de la forma e a la menos 2π medios más 2 pica Pero pues esto no es más que e a la menos 5πk medios, ¿no? Ahora, aquí hay que, eh, es importante notar que sí afecta cuál es la rama del logaritmo que me estoy considerando, ¿no? ¿En qué sentido? Vean lo siguiente, digo, no lo recalqué mucho en la clase pasada porque esta clase iba a haber ejemplos, ¿no? Vean que, bueno, K es un entero, digo, puede ser positivo o negativo. Entonces, entre más grande sea ese entero, entre ese entero tiende a infinito, pues bueno, el valor de i a la i es más chiquito, ¿no?, porque estoy elevando, este, ¿cómo se llama?, a, un, a menos algo, ¿no? Pero por el contrario, entre más, este, como es un entero, entre ese entero tienda a menos infinito, pues el valor de i a la i es más grande. Y, esta, y esto está sencillo de ver porque nada más nos estamos basando en cuestiones de cálculo, ¿no? este I a la I ya literal vive en los reales entonces pues, la dependencia con este K pues, hace que sea o muy chico o muy grande no eso sí siempre positivo ¿dudas hasta aquí? aquí eh, lo que dije de siempre positivo digo es en este caso. ¿Por qué? Porque no necesariamente Z a la W me tiene que dar positivo, ¿no? Esto fue una coincidencia. Noten que, o sea, como estoy haciendo Z a la W es e logarit w logaritmo natural de Z, aquí tengo una multiplicación de complejos. Entonces, al tener esa multiplicación de complejos, esa multiplicación puede tener una parte imaginaria. Al tener una parte imaginaria, esa parte imaginaria pues me determina el ángulo, ¿no? Entonces podría ser negativo, o bueno, pues ya, ya dependerá, ¿no? En este caso lo que pasa es que la parte imaginaria se eliminó, bueno, se hizo, posit se hizo real, ¿no? Entonces vamos a analizar cierta problemática aquí, que es la de... Bueno, vamos a continuar este profundizando, con la cuestión de las ramas, ¿no? Y vamos a suponer, vamos a considerar esta función exponencial, pero fijando W, ¿no? Si fijamos W, pues aquí a fuerza vamos a tener que decir quién es la rama. ¿Por qué? Porque si nos vamos este, a la definición, este, pues cuando agarramos Z, aquí ya estamos, o sea, nuestra variable al ser Z, estamos corriendo logaritmo natural de z. Entonces pues aquí ya tenemos que decir a priori, o sea, siempre antes, eh, quién va a ser la rama que vamos a estar considerando, ¿no? Entonces, tenemos que decir, para considerar esta función como de los complejos de los complejos, decir quién es la rama, ¿no? Porque si no, pues vamos a tener bastantes valores, ¿no? De hecho, podemos como ya se vio en este caso, una cantidad numerable de diferentes valores para, expo para esta exponenciación. ¿no? Esta no tiene solución, o sea, la fuerza tenemos que decir tiene la rama, pero como así digo, esto no tiene solución es porque la otra parte tiene una, una serie de soluciones parciales. ¿A qué me refiero? Que si en lugar de fijar W, como aquí lo hicimos, vamos a fijar Z. Entonces, fijamos la base y recorremos W. Y esta resulta que hay veces que podemos no decir quién es el, la rama del logaritmo que estamos considerando. Por ejemplo, en el caso que W... Este, entero no entonces mira vamos vamos a hacer este la cuenta que w sea entero no entonces qué pasa si ponemos este w igual a n con este, con n en los enteros aquí hay un pequeño typo perdón es pertenece no es más entonces lo que vamos a ver es que pues, efectivamente esta, esta condición eh, corresponde a la definición algebraica. Es decir, que estamos siguiendo con esta definición original. ¿no? O sea, lo que dijimos es esta que estaba definida algebraicamente como multiplicar n veces z, la pudimos llevar a expresarla con, lo, este, con exponenciales y logaritmos. Al llevarla a expresarla con exponenciales y logaritmos, este, bueno, aquí este, es donde pudimos extenderlo, pero cuando regresamos, o sea, cuando queremos este, ver esto como función, mmm, queremos eh, ver que coincide realmente con su definición original, ¿no? Digo, esto está curioso porque lo que les estoy diciendo es que z a la n, por nuestra nueva definición, digo, solo eh, bueno, aquí estamos viendo que efectivamente coincide es e a la n logaritmo natural de z. Pero logaritmo natural de z es logaritmo de la norma de z más i, veces el argumento de z. Ahora, esto distribuye, distribuye y usa la propiedad de la exponencial para abrirlo como producto. Entonces, esto me queda E a la N logaritmo natural de la norma de Z, este es el caso real, acuérdense, por E a la N, y veces este es el argumento de Z. Este N entra en el, en el argumento, ¿no? Entonces, a ver, voy paso por paso, e a la n, el logaritmo natural de la norma de z, es la norma de z a la n, y e a la n, y veces el argumento de z, es e a la i, argumento de n veces z. Aquí nos comimos el argumento, una disculpa. Un pequeño typo, luego lo corrijo, un rato lo corrijo. Entonces, como tenemos este, este typo, pues realmente lo que acabamos teniendo es la norma de Z a la N por E a la I, el argumento de NZ. Pero pues esto no es más que la forma polar de Z a la N. Realmente estamos comprobando que coincide. Ahora ¿no? bueno, me voy a echar una serie de cuentitas para hacer este, la ida. ¿no? Que si no depende... De la rama, entonces efectivamente w es un entero, ¿no? Entonces, ¿Cómo le hago? Entonces primero considero la expresión de W como X más Y. Entonces, pues Z a la W por definición es E a la W logaritmo natural de Z. Entonces, ¿esto qué es? Este W lo expreso como X más Y, al expresarlo como X más Y y abrir el logaritmo como logaritmo de la norma más Y, ese es el argumento de Z, pues hago el producto de estos dos complejos. Al hacer el producto de estos dos complejos y usar que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales, llego a esta expresión que Z a la W es E a la X logaritmo natural del, de la norma de Z, menos Y argumento de Z por E a la b y por Y el logaritmo natural de la norma de Z, más X veces el argumento de Z. Entonces, para, primero, para que esto sea un entero, pues tiene que ser un complejo sin parte imaginaria. Entonces, si Y es distinto de cero, veamos que esta parte, acuérdense que la norma de exponenciar, bueno, la norma resulta ser esta parte, ¿no? La parte real, la parte que está, que es la exponencial elevado a un real, ¿no? Y, y a a E este, a un imaginario, a un puramente imaginario, pues nos da los argumentos. Entonces la norma de Z este, a la W, pues resulta ser en este caso E a la X logaritmo natural de la norma de Z menos Y veces el argumento de Z. Pero esto ya depende del argumento de Z. ¿Qué quiere decir? Que lo que necesitamos es que esto no dependa del argumento de Z. Porque si no, pues esto va a este, poder crecer o decrecer este... La norma va a crecer o decrecer según el argumento de Z. No es lo que queremos. Digo, eh, perdón. El, este, no, el argumento de Z. Sí, este, vamos a decir, aunque fijemos el argumento de Z, aquí esto. Bueno, sí. Bueno. Nosotros tenemos este Y fijo. <ríe> Esto va a depender del argumento de Z. La forma de hacer que esto no dependa del argumento de Z es que este Y sea cero. Si este Y es cero, no importa qué argumento tengamos aquí o qué rama, no va a aportar. Va a ser anulado. O sea, independientemente de la rama que tomemos, ¿no? siempre ese Y lo va a anular, ¿no? Entonces, así lo que tenemos es que z a la w tiene que ser e a la x logaritmo natural de la norma de z por e a la i veces el argumento de z. Pero, bueno, o sea, esto pues ya quiere decir que no importa qué parte, este, qué argumento nos tomemos, esto pues realmente pues es cis del argumento. Esto ya, independientemente de la representación del argumento, que sea en, en la rama T0 o en la rama T1, me va a seguir dando lo mismo independientemente de la rama que me tome. Pero bueno, vamos a acabar este esta condición. Y para que esto suceda, tenemos que tener que Este, el argumento de z siempre va a tener que variar en, en una condición de 2 pk ¿no? Digo, para que tenga el mismo argumento, ¿no? Independientemente de, de la rama que me tome, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando empiezo a analizar esto, como yo sé que tienen el mismo valor, yo lo que estoy diciendo es que si argumento de z por un lado es theta 1 y por otro lado es theta 2, obviamente tiene que ser teta 1 menos teta 2, tiene que diferir en 2 pi porque pues, es, son los argumentos de z, y eso ya lo habíamos revisado. Entonces, e, esta condición de que tengan el mismo valor, quiere decir que e a la ix teta 1 es igual a e a la ix teta 2. Pero pues si despejo, bueno, paso este, este lado, bueno dividiendo bueno lo despejo al otro lado esto me queda que 1 es igual a e a la ix teta 1 menos teta 2 y esto es igual aquí falta un igual aquí falta un igual teta 1 menos teta 2 por hipótesis como este son los mismos eh, son eh, es el argumento eh, son dos argumentos de un mismo número, de un mismo complejo difieren 2 πk entonces aquí falta un igual y esto es e a la ix x 2 πk pero bueno para que e a la ix 2 πk sea igual a 1 lo que vamos a necesitar es que esto e eh, a la ix 2 pica pues realmente ix2pica sea un múltiplo de 2pi, 2pi. Para que sea un múltiplo de 2pi necesitamos que xk esté en z. Ajá. Pero vean que esto lo hicimos para cualquiera cualesquiera dos argumentos. Posibles dos argumentos de de z. Entonces, nosotros podríamos o sea, considerar este, aquí lo que hace el truco y el punto fino de la demostración es que vamos a decir: esto debe pasar si nos tomamos el argumento, eh, teta 1 es el argumento de t0 y teta 2 es el argumento de t1. Pero también si teta 1 es el argumento de t menos 100 y teta 2 es el argumento de t a la 1 millón. ¿no? Entonces, este k es arbitrario, necesitamos que x por k, bueno si x era un real, por k estén los enteros, con k cualquier entero. La única forma que un real multiplicado por, todo este, por cualquier entero sea un entero es que ese real de primera instancia sea un entero. Por lo tanto, concluimos que X es un entero. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quieren que les cuente algo curioso? Hace unos segundos me acaba de abrir este el, el PDF, por fin. lo que pasa es que un chico me está haciendo las notas o sea, yo las hago a mano y él me ayuda a pasarlas al arte así está haciendo su servicio social digo me ayuda bastante la verdad por eso luego encuentran como este tipo de tipos pues que aquí falta el igual <risa> Entonces, ya este, terminando la clase pues yo este cómo corregirlos no? nada más que ahorita hemos tenido problemas con la compilación compila en mi compu, no compila en la suya bueno cosas que pasan bueno, el siguiente punto si yo elevo z a un racional con sus este, ¿cómo? en su expresión mínima entonces z a ese racional solo puede tomar una cantidad finita de valores de hecho, pues a lo más coma n, ¿no? Y realmente, o sea, si nos damos cuenta, esto es sacar este, ¿cómo se llama?, elevar a la n y luego elevar a la 1 entre m. Elevar a la n solo tiene un valor. Entonces, realmente la gran pregunta es, <ríe> Z, la 1 entre m, demostrar que solo tiene una cantidad finita de valores, ¿no? Y bueno, ya vimos que realmente lo que mete relajo no es la parte real del exponente, sino es la parte, o sea, bueno, este, sí, no es la parte real del exponente cuando hacemos Z a la W, sino es la parte imaginaria. Entonces realmente lo que queremos ver es cuántos valores puede tomar esto, ¿no? E a la n entre n, por 2 πk Entonces la gran pregunta es que si nos tomamos este, dos valores de k, o sea, k y k prima, ¿no? Entonces, tengo e a la n entre m, 2 πk i, que sea igual a e a la n entre m, 2pk prima i, con k y k prima enteros, ¿no? Aquí los estoy considerando estos enteros arbitrarios. Y lo que hacemos de nuevo es despejar para que nos quede e a la n entre m, 2pi, por k menos k'. Y de nuevo, para que esto sea 1, el argumento tiene que ser un múltiplo de 2pi. Pero para que sea un múltiplo de 2pi, n entre m, por k menos k', tiene que estar en los enteros. Ahora, vean que esto significa que esto es entero significa de primera instancia que M divide a K menos K'. Pero, y aquí es donde vamos a usar que sean primos relativos, y este es un ejercicio de superior 1, que si A divide a B por C, y A es primo relativo con T, entonces A divide a C, ¿no? Entonces es lo que estamos diciendo, ¿no? Si M divide a N por K menos K', y como M y N son primos relativos, entonces, lo que tengo que concluir es que M realmente divide a K menos K'. Pero esto quiere decir que K y K' son congruentes módulo M. Entonces, lo que estamos viendo es que vamos a tener, o sea, la forma de que una potencia, este, ¿cómo se llama? Que dos potencias sean iguales, es cuando son, ¿cómo se llama? Congruentes módulo M fuera de eso, y esto es un sí, solo sí. Entonces, vamos a tener para cada potencia este, un número diferente, pero vamos a tener un representante y van a estar este, agrupadas por su clase de equivalencia módulo M. Pero pues la clase de equivalencia módulo M, pues ya sabemos que es ZM, ¿no? Y ZM, ¿cuántos elementos tiene? ZM, pues tiene M elementos, ¿no? es justo lo que dijimos, ¿no? Hay M, M elementos distintos. La, para Z a la M, ¿no? Z a la n entre M. Bueno, ahora vamos a analizar Z a la W cuando W no esté en los, en los racionales, ¿no? Complejo que no esté en los racionales. Y aquí este, es curioso porque... Realmente toma una infinidad de valores. Esto, este, bueno, esto tiene más aplicaciones. Igual luego estaría padre que Jaime les platicara. Hicimos algo así en, en su tesis de licenciatura. Justo con este resultado. Resultado similar. Bueno, primero vamos a considerar el caso que W sea un real y no sea un racional, ¿no? ¿Por qué no un racional? Porque el caso de los racionales ya lo vimos arriba. Y todo racional lo puedo expresar como este, cociente de primos relativos. Bueno. Entonces pues vamos a considerar, de nuevo, dos este dos naturales para hacer de tal manera que E a la W 2 tiene sea igual a E a la W 2, 2pn, ¿no? Hacemos el mismo truco, ¿no? bueno con el mismo truco, despejamos y de aquí para que esto sea 1 volvemos a ver que W por N-M menos tiene que estar en Z pero pues esto acuérdense que W pues es ¿cómo dicen? N-M pues es un entero ¿no? como N-M menos es un entero lo que necesitamos es este la única forma que este, que es un irracional, sea un entero, es que este producto sea cero. ¿no? Entonces, ¿para que ese, este producto sea cero? Pues n menos m tiene que ser cero. La única forma que sucede es que estos sean iguales. ¿Esto, esto qué quiere decir? Que para cada natural tenemos un valor distinto. ¿Sí? entonces para cada natural vamos a tener un valor distinto o sea, el único natural que me da el mismo valor que, si yo agarro un n el único natural que me da el mismo valor que ese n es el n, ese n mismo, no no hay una condición, es lo que estamos viendo, no. yo agarro un n quiero encontrar un m que tome ese mismo valor pues la única forma va a ser que sea este, el mismo n Ajá, es lo que estamos viendo. Y bueno, ya que nos echamos este caso, ya analizamos qué pasa con W. O sea, ya, te, ya acabamos de clasificar qué pasa con W cuando toma valores reales, ¿no? Se si dan cuenta, lo hicimos paso por paso: enteros, racionales, irracionales. Y pues ahora falta lo que sea. Este, lo que, los complejos que no sean reales, ¿no? Entonces, pues bueno, aplicamos este, lo mismo, ¿no? Pero aquí lo que vamos a hacer es un análisis muy parecido al principio. Nos agarramos ese W y ese W lo volvemos a expresar como X más Y. Pero, pues, digo, obviamente, como estamos en los complejos menos los reales, este Y tiene que ser distinto de cero, ¿no? Y vean, hacemos la multiplicación y al hacer la multiplicación, me queda que, bueno, usando que i al cuadrado es menos 1, me queda que ew a la 2pi i es e a la menos 2pi y por e a la 2pi x, ¿no? Y bueno, lo primero que hacemos es. <coughs> calcular qué pasaría si tuviera dos n's que tuviera lo mismo, que me dieran este, o sea, dos enteros, o sea, dos enteros que me dieran el mismo resultado. Digo, aquí obviamente lo que estoy haciendo es considerar dos ramas, ¿no? Entonces, si me dan el mismo resultado, puedo calcular la norma. O sea, bueno, lo que estoy diciendo es que me den el mismo resultado es que E a la W 2pi ni sea igual a E a la W 2pi m. O sea, estoy apenas en esta parte, me regresé, agarré dos naturales que me dieran el mismo resultado. Y lo que digo es: ah, bueno, hay que considerar la norma. Acordémonos que la norma es la parte que no está, eleva, no está elevada a un imaginario, ¿no? Donde no aparezca el i. Entonces lo que vemos es que las normas que corresponden a esta parte, e a la 2pi ny es igual a e a la 2pi ny. Pero, aquí está el gran pero, esto ya pues, es puramente la exponencial real. Entonces al ser la exponencial real, pues es una función inyectiva, entonces esto quiere decir que n es igual a n, y de nuevo tenemos un infinito de valores. Y nada más para terminar, pues una de las proposiciones clásicas del logaritmo es que z a la w1 más w2, no, una de las propiedades, propiedades clásicas del exponencial, es que Z a la W1 más W2 es igual a Z a la W1 por Z a la W2. Y bueno, hacemos las cuentas rápidamente, Z a la W1 más W2 es la exponencial a la W1 más W2 por logaritmo natural de Z. Distribuimos arriba de la exponencial, abrimos el producto de las exponenciales y esto nos da Z a la W1 por Z a la W2. ¿Dudas hasta aquí? preguntas sugerencias todo bien digo esto nada más es este un jueguito de andar viendo este dónde están las ramas de, de los logaritmos no y si se dan cuenta empieza a ser como este jugar mucho con z a la n no o sea y empieza a ser medio cíclico de hecho pues ya en algún momento, este, algebraicamente, las raíces enésimas de la unidad, pues es el grupo Zn, ¿no? Pues, tiene mucho que ver con eso. Bueno, pues estas son las propiedades algebraicas del logaritmo. Entonces, eh, mañana empiezan con la geometría que tengo. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Hello?